un poquito tranquilo hasta ahora mismo respecto a los tiros, tú sabes, a veces se llaman esos chines botines por la por la vuelta de que le tiran piedras y luego rompen la llave y bomba pero hasta ahora está todo tranquilo se está durmiendo tranquilo ahora mismo aquí entonces está bien porque uno duerme bien de noche tú sabes pero que ahora estos policías aquí están oyendo mucho están ganando mucha bomba porque te ha llegado piedra y bailan no crees si le están lanzando piedras ellos están haciendo un trabajo bien... ...bien esto por ahora... O sea, ...estamos tranquilos el barrio... ...y a lo que se ve ha bajado la delincuencia... ...por lo que yo veo... ...lo veo muy bien... ...todo tranquilo ahora después de la intervención... ...allí de aquel lado hay que está una tiradera de piedra... ...de noche lo tienen en obras ahí con esa tiradera de piedra... Qué bueno que controlen eso... ...que traten de meter una brigada por ahí... ...para que controlen esa tiradera de piedra... ...que no es bueno... ...este barrio está tranquilo ahora... ...con la seguridad que hay... Podemos dormir un ching tranquilo, no mucho, porque ni, ni ni así puedo dormir tranquilo porque aquí el bandillaje no quiere respetar ni la misma autoridad. Eh, miren esas casa como está ustedes mismos, que con armas de guerra que le han tirado cuando se llamaban los tiroteos, miren.